Hola, mis queridos estudiantes, soy María Temacías y en este video aprenderemos qué es el interés compuesto a través de un ejercicio práctico. En el video anterior vimos que el interés compuesto se calcula con la fórmula valor presente multiplicado por 1 más el interés elevado a los periodos de capitalización igual a nuestro valor futuro. Esto porque al capitalizar el interés en cada periodo generamos una mayor rentabilidad. Por ejemplo, si invertimos 100 durante 3 meses a un interés del 20% mensual, en el mes 1 nos ganamos los 20 pesos. Pero en el mes 2 mi base ya no son los 100 pesos, sino 120. Los 100 de inversión inicial más los 20 de ganancia. Por tanto, la ganancia que genero en el mes 2 son 24 pesos, más los 20 del mes anterior, entonces para el mes 2 ya llevo... 44 pesos de ganancia, que debo abonarlos a los 100 de inversión inicial, es decir, ahora mi base para calcular el nuevo interés son 144 pesos y el interés que me ganaría en ese momento son 28.8, más los 44 que había venido ganando desde los meses anteriores, mi valor futuro, son entonces 72.8 pesos de ganancia, más los 100 de la inversión inicial y la ecuación nos daría los 172.8 pesos. Veamos ahora cómo se comporta esta fórmula a través del tiempo, si la graficamos para luego facilitar lo que es la conversión o el entendimiento de lo que es la conversión de tasas de interés. Tengo aquí nuevamente la tabla, pero esta vez la vamos a graficar como interés compuesto. Es decir, vamos a tomar la inversión inicial de los 100 pesos, lo fijamos con Comand T, o con F4, y lo vamos a multiplicar por uno más la tasa de interés, que es el 20%, nuevamente fijamos, elevado a el periodo en el que nos encontremos. Entonces, en el primer periodo, también son 120 pesos, pero a medida que pasa el tiempo, generamos mayores rendimientos, como pueden observar en el gráfico, esos rendimientos son exponenciales. Y aquí la ganancia en los 10 meses son 519.2 más los in la inversión inicial de los 100 pesos.